cómo me gustan estas charlas de mujer a mujer. La política existe en todos los ámbitos, ¿no? Pero estar hablando con una concejal del partido de Pinamar, de mujer a mujer, de estas cosas que compete a la sociedad, me encanta. Me encanta y realmente voy a disfrutar de esta realidad que tiene la concejal Tamara Razo. ¿Lo dije bien? <risa> Hola, Tamara, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Rosso. Rosso. ¿Sí? ¿Viste? Yo Rosso. sabía que iba a salir al aire. Y le... <risa> <risa> Soy imposible. A veces me cambian, me dicen Rosy. Rosy. <risa> es ¿sí? Rosso, Rosso. Bueno, Tamara Rosso, muchísimas gracias por estar acá. Y la verdad que voy a disfrutar de esta entrevista con vos, así que gracias por venir. No, gracias a vos por la invitación y bueno, un gusto estar acá. Bueno, la verdad es que esto decíamos, ¿no? Esta charla de, de mujer a mujer, de saber qué es lo que le está pasando a la gente de nuestra ciudad con respecto a esta pandemia que, que la verdad que nos abrazó a todos, no solo a nivel eh, regional, sino también a nivel mundial. Y, y sabemos que vos siempre estás en la lucha de quien más lo necesita. Contame cuál es tu tarea o tu lucha en este momento. Eh, esto arrancó eh, ya de chica, ¿no? pero acá puntualmente en Pinamar eh, a través de un movimiento social que se llama Atahualpa, Pueblo Unido eh, donde nosotros como movimiento social siempre estamos en la tarea de asistir y poder generar trabajo, eh, impulsamos lo que es la economía popular donde compañeros y compañeras o, y vecinos que no que fabrican su propio trabajo bueno, y el contexto de hace, ya venimos hace seis años acá en Pinamar, eh, lo que me hizo llevar al movimiento a cabo es la necesidad que había en, en distintos barrios de Ostende, Valeria, donde veíamos que hacía falta eh, una política social que se implemente acá en Pinamar. El trabajo que se viene haciendo eh, antes de la pandemia, como te digo, hace seis años, fue... Eh, fue un trabajo de, de sostener a esas familias que la estaban pasando mal. Acá hay muchas necesidades. Uh -huh. A veces se mira a Pinamar como es bello, tenés un mar, es turístico, pero hay otra parte de Pinamar donde son los barrios, donde está la necesidad, donde te encontrás con un montón de problemas, y te puedo enumerar, son muchísimos, desde la falta de alimentación, desde la violencia... Desde la violencia económica, violencia alimentaria, eh, hay muchas cosas que hoy en Pinamar eh, quedaron pendientes y, y me tocó este, este rol como dirigente social, eh, no solamente acá, sino en la quinta sesión, porque también uh -huh. estoy eh, Atahualpa está en la quinta sesión, y a nivel nacional, eh, como Pueblo Unido, estamos eh, en 18 provincias. Donde vemos la necesidad y es donde estamos es en el corazón del barrio, donde lamentablemente hay merenderos, comedores, eh, roperitos, asistencia a alguna vecina que tiene un problema en la vivienda y vamos, ayudamos y colaboramos. Eh, pero no es solamente asistencialismo, porque es mucho más allá. Estamos hablando de ver cómo encontrar la solución para... Eh, eh, con, encontrar trabajo, salir de ese de ese ambiente y tener mejor ambiente para poder vivir, eh, mejorar la calidad de vida de los pinamarenses. Eh, y hoy nos encontramos con muchas cosas. Eh, a hoy de... nos encontramos, eh, perdón que te interrumpa, ¿no? eh, con mucha gente revolviendo la basura, buscando sí. comida. Sí. Eh, Existían dos o tres personas, me acuerdo, que se veía en, en La Reina y en Show y Constitución, donde vos decías, bueno, iban a las 7 de la mañana, pero hay colas en diferentes panaderías pidiendo. Eh, pidiendo comida. Esto esto preocupa, porque ya no es un tema de decir, bueno, tiene, no tiene trabajo en la en el invierno, tiene que esperar a la temporada, pero no tiene comida en el invierno. Exactamente, eh, es preocupante y ya esto no es de ahora, de una pandemia ya viene de antes, como bien lo dijiste eh, desde el movimiento conseguimos lo que son los programas, mal llamado plan social, porque no es un plan social eh, es un ¿Cómo lo llamas? Son programas, eh, son programas sociales el plan social son, por ejemplo la Asignación Universal por Hijo que no uh -huh. tiene que hacer ningún tipo de prestación eh, por ejemplo el IFE que implementado por la pandemia, que no tiene que hacer ninguna compre, eh, contraprestación. Eh, en cambio, estos programas sociales son trabajo, por ejemplo, cuando hacen eh, impulsar lo que es la economía popular, ¿no? darle una mano a esas personas que fabrican o que venden o que hacen inventa inventan su propio trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, ahora eh, yo tengo un grupo de saneamiento que es el Potenciar Trabajo, estamos hablando de 60 mujeres que están cobrando este programa, uh -huh. donde la contraprestación es eh, limpiar plazas, limpiar veredas, ganan su dinero, eh, tienen su trabajo, con, cumplen sus horarios de lunes a viernes como corresponde. Atado a lo que es al Ministerio de Trabajo y al Ministerio de Desarrollo Social. Esto es una Esto manera. Es trabajo. es trabajo. Es trabajo. Es trabajo. Ellos se ganan un sueldo, entonces. Exactamente, exactamente. Uh -huh. Es poco que sería buenísimo poder articular con el municipio para que las compañeras tengan un sueldo digno. Uh -huh. eh, porque ¿Cuánto eso no... es poco? Mira, hoy eh, el potencial trabajo está en tres fases. Una es la que cobran 12, 000, alrededor de 12 mil pesos, menos de 12 mil pesos que es el simple, después tenés el que es sueldo doble, Ajá. que cobran alrededor de 25 mil pesos, donde tienen que cumplir eh, 20 horas semanales. Es un trabajo donde tienen que, estamos en los microbasurales, que se forman en ostende, eh, las compañías hacen un trabajo enorme, nosotros compramos las bolsas para poder... Eh, llevar a cabo esto las, las herramientas las compramos nosotras mismas porque tampoco tenemos ayuda del municipio para poder lograr este trabajo en conjunto porque acá se trata de mejorar el espacio a los vecinos, mejorar el espacio y otro algo muy importante es insertar a esas personas en el campo laboral, claro porque el gran problema que tiene Pinamar es que no hay trabajo, hay que generar y hay que generar trabajo. Esta es una de las maneras de que las compañeras generen su trabajo y que puedan tener un sueldo donde puedan eh, bancar lo que es el invierno. En el verano todo muy lindo, tenemos temporada. Pero en invierno, ¿qué hacemos? Entonces, el problema de siempre. ¿Qué hacemos en siempre. el invierno? Y, y hay que enfocarse en eso. Porque bueno en temporada todo lindo para quien viene de afuera... La gente, obviamente, gracias que vienen, tenemos trabajo, podemos mantenernos un poco, algunos en el invierno y otros se ve que ya no está alcanzando. Eh, eh, ¿Qué plan tenés como para generar trabajo en el invierno? ¿Y qué, ne qué necesitas? La idea es generar, como te digo, empleo a través sí. de articulaciones. Por ejemplo, puede ser con el municipio con una empresa. ¿Pero no sos escuchada por el municipio? Lo he planteado, hasta ahora no tuve respuesta, inclusive eh, las compañeras limpian los microbasurales dejando todo prolijito, Que si te sí. puedo pasar fotos de las compañeras dejando impecable, y te digo compañera porque somos la mayoría compañeras mujeres, y, sí. y tiene una razón por qué hay tantas mujeres dentro de los movimientos sociales, eh, eso tiene una explicación. Pero hoy, por ejemplo, con el tema del trabajo, todavía no pudimos articular. Qué bueno sería decir, bueno, chicas, nosotros le damos una parte para complementar el sueldo, eh, le damos las herramientas y los materiales que se utilizan, bolsa, guante, para que ellas puedan hacer su trabajo. Y tendríamos ostende de Pinamar, Valeria y Cariló, bellísimo, uh -huh. limpio y ordenado. Que sería maravilloso. Inclusive hay, otros, hay otras ciudades que tienen este convenio y funciona muy bien. Por ejemplo, Mar de Plata tiene los baños públicos que los atiende Atahualpa. Las chicas de Atahualpa han armado un grupo donde ellas atienden y limpian y mantienen limpio los baños públicos de Mar de Plata. Y es un convenio: o es sea, el vital inmóvil. Entonces, sí. tienen, el Estado le da una parte y el municipio le da la otra parte. Entonces, tienen un sueldo digno. Claro. Un sueldo digno. ¿Y serían empleados del municipio? No. No, no no es un contratación. porque esto si no sería generar más eh, no, gastos no, no, para no. el municipio pero esto que vos estás diciendo buscar el equilibrio me parece es buscar fantástico. el equilibrio exactamente es buscar el equilibrio uh -huh. es fomentar el trabajo quienes cobran programas sociales tengan un trabajo cumplan el horario cumplan un, tr un determinado trabajo que tiene que haber no, no eh, a ver, yo siempre por ahí algunos se me van a enojar, pero siempre digo, quienes cobran un programa tienen que trabajar y nosotros luchamos. El tema es que nos den las herramientas para poder cumplir ese trabajo. ¿Quién se va a enojar? Y por ahí algunos dicen, no, pero es un plan, me lo da el, el, el Estado, a mí me ha estado, eh, no, el Estado te ayuda para que vos creas tu propio trabajo o en conjunto y que podamos salir de esto que hoy es difícil crear un trabajo. Uh -huh. Y bueno, nosotros podemos crearlo y podemos seguir adelante. La idea es poder fomentar que los compañeros y compañeras que cobran estos programas tengan un trabajo. Bien lo dijo Arroyo y me parece maravilloso que diga quienes tengan el programa tienen que trabajar y el que no, lamentablemente, eh, no, no debería estar cobrándolo. Ahora, si viendo la, el contexto de la pandemia... Sí, dice eso, pero tiene a todas las agrupaciones en la calle... Eh, sí, es un tema, ¿por qué? Porque hay convenios que obviamente a los movimientos no les conviene porque estamos hablando de fomentar. Eh, ningún movimiento social, por lo menos el que yo pertenezco, queremos que nos regalen nada. Nosotros exigimos trabajo, no estamos pidiendo, estamos exigiendo el trabajo. Desnuda. Queremos trabajar. Y yo te digo una cosa, yo entré como concejal no para seguir fomentando los que son los, los comedores y merendero, y para aumentar lo que es el comedor y merendero. Mi tarea es que eso se termine, pero que no... no exista, claro. Que claro. No, que digo, ay, quiero cerrarlo por cerrarlo, no, porque la gente no lo no necesite más. Que no dependa de Exactamente. eso. Exactamente. Me parece fantástico lo que decís, y ojalá que, que lo logres. Ya te me adelantaste, ese sería tu proyecto, tu visión a futuro. Tenés un plan armado para que... ¿Eso realmente sea viable, que no quede ahí en una ilusión? Se puede trabajar, y es más, inclusive se está trabajando uh -huh. eh, desde la articulación que estoy teniendo con provincia y con nación para bajar estos potenciar trabajo, eh, convertir a todos aquellos que cobran mal llamado plan social, pueden insertarse en el campo laboral. Y hoy tengo un grupo bastante grande donde las compañeras... Eh, están limpiando, ostende, están limpiando los microbasurales que se han formado, porque ahí no alcanzan los contenedores. Carrecén no, los nombraba. No alcanza, no alcanza. Pero la gente también sí. eh, está mal como, viste que acá todos, ¿no? Es un mal argentino. Hago lo que quiero. El contenedor, me pasé sacando fotos, es para eh, realmente lo que no te sirve, no tiran escombros tiran poda, la poda es terrible la cantidad que ves. Es decir, que hay, hay que educar primero a la gente, ¿no? A que sí. sea útil este contenedor. Sí, y yo te digo más, si habría una, una articulación con el municipio, dirían, en tal lado está el contenedor porque hay un micro basural, solo recorremos todo y conocemos cada punto, nos hicimos un mapa, de sí. saber en cada punto hay compañeras que están encargadas de ir a, a, a revisar en qué lugar eh, han tirado basura para poder nosotros mantener el espacio limpio. Si se articularía con el municipio, pondría en el contenedor donde nosotros limpiamos, entonces no se vuelve a, a tirar basura ahí, se tira claro. dentro del contenedor. Y después, es decir, solamente se puede eh, tirar determinada eh, cosas basura. Y, y es como Te así, juro que eso lo toda, dice, ¿eh? ¿Sí, sí, pues Yo sí. estoy, por ejemplo, me pasan toda la información y lo estoy diciendo... Pero fui a ver qué se tiraban los contenedores y está lleno está de escombro y poda. Por sí. eso hago tanto hincapié. Pero, ¿sabe qué? Lo que más me llama la atención, eh, por ejemplo, sí. eh, que nosotros limpiamos una esquina. Sí. Y yo el otro día me enojé. Después soy muy tengo mucha sangre y me enojo <risa> mucho. Eh, bien de Tano, ¿viste? Está bien. <risa> y por ahí limpiamos. Vos estás para enojarte. <risa> También <risa> puedes sonreír, pero estás para enojarte porque sí. sos la voz del pueblo. Sí pero este tengo que tener mi, mi temple <risa> eh, por ahí me enojo porque las compañeras han hecho un trabajo maravilloso, dejar sí. ordenadito, con las bolsas todas, para que solamente el municipio venga, se levante las bolsas y quede ordenado nos encontramos al otro día con unas camionetas 4x4 de, nuevitas, cero sí. eh, tirando en la misma esquina basura otra vez y no hay gente de, de ahí de alrededor de esa cuadra eh, me encuentro con esa realidad. ¿Y quiénes eran? Y la verdad, no soy de sacarle foto porque primero hay que. Eh, ahí te equivocas. Ahí sí, te equivocas. puede ser, puede ser. Pero la me parece foto que, tenía que estar. ¿eh? Pero me parece que es importante a esa persona llegarle y decir: mira, no hagas esto, esto no corresponde, hay un trabajo previo. Eh, la verdad que las chicas hacen un, un excelente trabajo. Yo me siento muy orgullosa de estas mujeres de tu grupo. que están, de están trabajando. Estas mujeres, la verdad que lo, el desafío que les pongas adelante eh, lo cumplen. Y es maravilloso. Mujeres eh, empoderadas. Eh, mujeres empoderadas, exactamente. <risa> me encanta. Quiero hacerte una pregunta porque me, me interesa mucho saber tu opinión con respecto a las escuelas cerradas a las escuelas cerradas. Es un tema complicado, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos que ver el equilibrio entre la salud y la educación de los chicos. Uh -huh. eh, a mí sí me preocupa mucho, yo tengo una hija que está acá en la escuela 5, me preocupa mucho también el tema de que no se pueda desarrollar con sus compañeros, que no pueda ver a sus compañeros, pero también la tengo que cuidar. Hoy, uh -huh. hoy tenemos un problema y esto no... Transciende lo que es lo político. Las escuelas no están en condiciones. Mi hija fue cuando se abrieron la, la presencialidad y vino resfriada, se, estaba congelada porque al abrir las ventanas, al abrir las puertas, la ventilación que tiene que tener, eh, los chicos se congelaron, iban a la mañana, ella va a la mañana. Estaban congelados. Se terminó enfermando. Ahora, no, de no COVID. creo... No de COVID, no uh -huh. de COVID, pero sí eh, estuvo con mucha tos, pero era por el por el enfriamiento, por, el aire, por ¿sí? el aire. Yo creo que el gran problema acá es que no están las escuelas en condiciones para eh, tener eh, la, la, a los chicos en, la, en las escuelas. Pero por más que estén en condiciones, si abren una ventana, para mí eso es, eh, tendrían que evitar. Dentro del aula, armar burbujas, pero con ventana cerradas, porque. Eh, no vivimos en un lugar caribeño que puedan tener las ventanas Exactamente, pero el protocolo te dice que tenés que tener ventilación. ¿Y entonces, entonces no habría que cambiar el protocolo? Y te, hay que estudiarlo, hay uh -huh. que estudiarlo, si eh, nosotros priorizamos digo nosotros desde el frente de todo lo que es la salud, los chicos, las maestras, y yo siempre digo que eh, a veces decir, repetir, repetir, y a veces no cumplen, por ejemplo... Me ha pasado que me encontré en la escuela, en la puerta de la escuela, en la escuela hacen todo lo posible para mantener las burbujas, sí. salieron de las escuelas, se tomaron el micro, y están todos juntos. Sí, secundaria Ese es, es el... grave, ¿eh? Porque Por secundaria es grave, sí. Yo no te digo ni jardín ni primaria porque es más fácil de manejarlo. Sí. Secundaria es grave. Y sabes qué me preocupa? Que no te estoy hablando de colegios privados, a mí me preocupa El público. los chicos. sí los chicos que no tienen dispositivos porque los padres se llevan los celulares, no hay computadoras reales, como para no hay internet quizás que no tiene. Entonces, eh, para mí la educación es primordial, y esto lo estoy hablando en forma personal, que siempre trato de no meterme, pero para mí es primordial porque ese chico que no tiene las mismas condiciones que el que va a un colegio privado, pierde mucho, mucho más, sí. porque... En colegios privados está la mamá atrás, está toda una familia con todos los dispositivos, los abuelos que le compran computadoras, todo, pero en el público no, entonces ahí empieza una desigualdad. ¿Qué vamos a hacer con esto, Tamara? Sí, lamentablemente eh, cuando se suspende la entrega de computadoras que llegaba todo, y, uh -huh. y, y mi hija fue la más grande, fue una de las que tuvo la, la gran suerte, digo suerte, ¿no? tendría que ser para todos, eh, de tener la computadora, de conectar, eh, le cambió mucho. Inclusive en la economía nuestra, de, de, de tener que sacar fotocopia, y eso eh, nos cambió muchísimo. Y claro. una, fue una gran pena que se haya suspendido la entrega de computadora, porque hoy estaríamos hablando diferente. Uh -huh. Si realmente eso continúa, esa política continuaba, hoy los chicos estarían todos con la computadora. Eh, y te digo que en Mar de Plata, por ejemplo, eh, donde yo vivía, pues yo soy marplatense, sí. eh, en los lugares más precarios tenían la computadora, tenían la computadora. Yo creo que el gran problema es que no se siguió implementando. Y también desde acá, una vez con la pandemia, nosotros presentamos un proyecto para que todos tengan, eh, tanto los profesores, profesoras como alumnos, tengan, eh, solicitándolo obviamente, eh, sí. una tarjeta con tantos mega o eh, que tengan gratis el internet, que tengan gratis para poder estudiar. Pero bueno, lamentablemente no se pudo aprobar, fue rechazado. Igual ahora proyecto? hay un proyecto. Sí, que fue atado al proyecto primero, que prácticamente es el mismo proyecto, claro. pero eso lo presentó del frente de todo. Esto lo que pasa es que, bueno, por Cuando ejemplo... No hay mezquinadas políticas, perdón claro. que te lo diga. <risa> pero ya se, ya se adelantó, pero vale la pena. Es eso, hay proyectos que son buenos. Por ejemplo, el proyecto eh, participativo, ¿no? que, que sí. unía a toda la comunidad, a las escuelas, a las instituciones. Es un gran proyecto, no está más. El proyecto de, esto de las computadoras es un gran proyecto. Estaba en la Casa del Niño donde eh, la licenciada Claudia Gómez Costa también sí. entregó, este, lo nombro porque es de, sí, sí, de, sí. de otro partido. Eh, orgullosa de entregar las computadoras. Es decir, cuando las causas son nobles, que realmente sirve, que trae sus beneficios a la sociedad, hay que continuarlas. Por supuesto, por supuesto. Y... y ¿Lo vas a hacer vos? Porque sí. todos dicen, sí, sí, no, no. sí, pero yo después... Tengo yo tengo un compromiso, yo tengo un compromiso con la sociedad y tengo, realmente lo, lo tomo en serio. Mi teléfono está 24 horas, 7 días de la semana encendido y muchos vecinos lo tienen y contesto los mensajes, contesto a todos, eh, a veces tarde, pero contesto a todo y trato de, de llegar a, a una solución. Y cuando estoy hablando de implementar políticas públicas, eh, precisamente es el compromiso que yo tengo. Claro. A eso llegué, porque yo realmente pienso que las políticas sociales, políticas públicas, uh -huh. tienen que llegar a todo. Y acá, en Pinamar no llegaba. Lo digo porque cuando arranqué con el movimiento social, me di cuenta que muchas políticas pasaban de largo y Pinamar, porque es una ciudad linda, una ciudad turística, porque acá supuestamente no hay hambre, que es mentira, uh -huh. pasaba de largo. Pasaba de largo. Entonces, cuando realmente alguien se pone en un compromiso de generar estas políticas sociales, de generar políticas para que, para que la gente pueda trabajar, que se pueda alimentar, que pueda tener lo necesario, que los chicos tengan el eh, estudio. El estudio eh, Realmente, de mi parte, eh, siempre estoy comprometida con, con la sociedad. Lo tomé muy en serio a esto de, de ser concejal y ser dirigente social, porque antes de concejal soy dirigente social. Uh -huh. y, y trato de, de llevar las políticas sociales lo más cercano a todos los que podamos. A veces es difícil llegar, pero se llega. Si uno tiene voluntad, tiene, tiene ganas, se llega. Más allá, como vos decías recién, eh, hay políticas que hay que continuar, no importa el partido que sea. Ojalá no entiendan. O, pero ese es el problema. Por ejemplo, yo te voy a adelantar algo. Fuimos eh, con Pablo Perrone eh, a, a Territorio y Vivienda de Procrear, el proyecto Procrear. Hay un proyecto muy lindo que presentó eh, el municipio, que uh -huh. nos parece muy bueno hay que pulirlo obviamente hay discusiones estamos hablando de, de, de la tierra son escasas son las 26 hectáreas mi compañero se puso al hombro esto tuvo varios meses para poder lograr una entrevista con el procrear eh, logramos logramos que nos dijeron sí, vamos a hacer el financiamiento para que se pueda llevar a cabo este este proyecto nosotros sabemos que el, el proyecto es bueno y más allá que sea bueno, es para la gente. Claro. Y si el intendente no llegó, no, no pudo llegar para poder conseguir ese financiamiento y nosotros tenemos la herramienta, la vamos a dar. Porque acá no se piensa, no, por lo menos nosotros no pensamos en un rédito político. Pensamos que si se cumplen eh, el proyecto de las 26 hectáreas, que son 1.400 viviendas y más, son 1.400 personas o familias que vamos a poder solucionarle el problema de hábitat. Igual es tienen otro problema. ¿eh? Sí. 1.200 personas vinieron a vivir, clase media baja, ponele, no consigue alquilar. Exacto. Y los alquileres de casa están entre 40, 60, 50, 80. Es una sí. barbaridad. Eso es un problema eh, grave que tenemos. O pues no tenés alquileres, este es el sí. tema. Vos podés decir, bueno la gente que necesita que nunca va a poder llegar a tener una casa propia que el Estado me parece bien le dé esta posibilidad de los lotes y las la otras personas de otra clase que trabajan y todo tampoco tienen la posibilidad de llegar el procrear eh, apunta a la clase media baja que sí. es para que pueda pagar con un crédito por ejemplo nos plantean un crédito de 4 millones Sí. No es que te van a regalar una casa, eso es mentira, cuando vos te No, te dan, tenés que pagar, hay que pagarla y después pagarla. Esto también, ¿no? La información que hay que darla, porque yo conozco sí. gente que acá hicimos nota también, lo hizo el programa de ADN, donde tenía, tiene un, un hijo discapacitado, pero no tiene para pagar el medidor de luz. Exacto. Es decir, Exacto. que no es solo, tiene que construir, tiene que pagar el medidor de luz, bueno, gas no va a tener pero y es plata y vos decís sí. bueno 40 mil pesos 40 mil pesos no tienen no para no, no. pagar la cuota para pagar la construcción y para pagar un medidor por ejemplo Exacto. no sé si sale 40 pero te dije un sí ejemplo, sí ¿no? tenés que tener una, una situación económica no te digo ideal pero por lo menos tener una situación económica donde vos te permita claro imagínate que hoy plantearse comprar un terreno es imposible bueno, hoy hoy no podés, no podés. 50 pero si el Estado te da la oportunidad de pagar en cuotas eh, acomodadas para que vos puedas pagar, eh, es un, una gran política de que te den la posibilidad. Nadie te lo va a regalar. Eso lo tenés que pagar a, a cómodas cuotas, como uno dice, a cómodas cuotas, para que vos puedas acceder a tu casa propia, razonables, Exacto. cuotas razonables Mirá, y así evitaríamos la usurpación también, ¿no? Yo le planteé eh, al, al ministro eh, que acá un alquiler mínimo son de diez mil pesos mínimo de un lugar Con precario. Suerte, Estamos no hablando me... un sí. lugar precario, lo mínimo, lo mínimo, mínimo. ¿Cómo no una familia puede pagar diez mil pesos una cuota? No puede pagar, si ya está pagando un alquiler. ¿Seguro? Yo alquilada. Yo, yo, yo alquilé hasta que pude comprarme, cuando trabajaba en el supermercado, en un supermercado, no voy a decir la marca, por la no duda importa, para que tenga no lío. Yo no tengo <ríe> problema. En un supermercado donde eh, también eh, él me ayudó, eh, me ayudaron a, a poder comprar mi terreno con, eh, con mi familia y pude hacerme la casa. Y era entre pagar la cuota y pagar. Eh, la casa prefabricada que compramos y me convenía mil veces tener la, la casa prefabricada. Claro. No tirabas la plata. <ríe> <Y> es más, <ríe> al ya valor tenés tu casa propia. <ríe> al valor, al valor de poner en ese entonces eran 800, que era mucha plata. Sí. 810 mil pesos, 800, 810 pesos. Era la cuota. Y yo pagaba mil y pico el alquiler, hablando hace rato, ¿no? Claro. Pero me convenía ya mi casa propia y, y no alquilaba más. Pero a vos te ayudaron para el lote, trabajaste para el lote. Yo trabajé y compramos el lote. Pero necesitaste una ayuda. Y para comprar la casa, en ese momento mi patrón, Edgardo, eh, lo voy a decir, Edgardo sí. Malazo, eh, me dijo: no, tienen que hacerse su casa lo Mejor es comprarse una casa prefabricada y no alquilar más. Claro. E hice caso y me dio un empujoncito. Y después te armás tu casa, si me querés. Obviamente. Claro, pero, eh, pero tener una base. Tener una base. Bueno, esto va a ser un problema futuro. Sí. Porque como no hay eh, alquileres, porque la gente, claro, con temporadas buenas quiere la casa para alquilar en temporada. Obviamente, cada uno hace su negocio y me parece perfecto. Pero no se tienen alquileres anuales. Sí. Está y va, van a tener un problema grande, porque la gente no va a tener dónde vivir. Sí, es un... Por eso el problema habitacional, yo sé que 1.400 viviendas no soluciona el problema habitacional, pero por lo menos a Claro. Y no se pone un parche. Uh -huh. Se soluciona. Y el problema acá es que muchos ponen parche y no sirve el parche. Es solucionar. Yo te puedo ayudar uno, dos, tres, a, a la primera que te ayudé. Ya tengo que estar pensando qué política implementar para darte una mano para que sigas progresando. Y no terminás siendo un asistencialismo. Yo por ahí me enojo con a veces desarrollo social porque termina siendo asistencialismo social y no desarrollo social. Uh -huh. Pero porque yo tengo otra manera de ver o, o otra manera de implementar políticas. ¿Te ves en ese lugar, desarrollo social? Sinceramente... Eh, mi vida está basada a, a este tipo de políticas. Yo vengo de abajo a abajo, bien abajo, hasta un punto que me tocó y no me da vergüenza decirlo, juntar cartones para uh -huh. vivir. Vengo del de sector más bajo, eh, después, bueno, con trabajo, sacrificio. El trabajo eh, no es vergüenza. Exactamente. Por eso es tan importante que las compañeras, hoy y vuelvo otra vez a potenciar trabajo, tenga su independencia económica, Total. porque no le solucionás la vida con un programa social, pero le solucionás el 50% de sus problemas. Y eso es lo que uno tiene que pensar, tratar de buscar el camino para no solucionar el 100% de los problemas de la gente, pero por lo menos implementando el trabajo, creando la economía popular, creando eh, esta fuerza. Uno puede solucionarle un porcentaje de la vida. Tener trabajo eh, no solamente es va a tener para comer, sino que uno, cada mujer, en este caso son muchas mujeres, tienen su independencia económica. Y qué importante que es que una mujer tenga su independencia económica. Porque va a decidir qué se quiere comprar. Es como decimos acá en el programa, vos elegís. Y el tener el poder de elegir lo que vos querés para tu vida es lo que te va a dar la libertad en este mundo. Así que es sumamente importante lo que vos decís de la libertad económica. Y evitaríamos también eh, la violencia de género. Exactamente. Y acá hay muchas mujeres que sufren violencia económica, eh, violencia uh -huh. alimentaria. Porque estamos hablando de dos cosas fundamentales. Que hombres eh, no cumplen. Y hombres que no cumplen, pero más allá de eso, eh, que es un tema gravísimo y preocupante, pero por ejemplo, no alimentarse bien, mm. no consumir verduras o fruta eh, porque no, La tienen, el poder, alimentaria, no claro. tienen el poder económico para poder hacerlo. Eh, es muy difícil, son temas, por eso te digo cuando uno camina al territorio, cuando uno está involucrado dentro de los barrios, cuando uno... son muchos, muchos problemas que te encontrás. Muchos frentes. Muchos frentes. Y, y nunca se hablaba de la violencia económica o de la violencia alimentaria. Eh, cuando vos te encontrás en un barrio, o, o caminás y, y te dedicas a esto, encontrás un montón de cosas. Por ejemplo, de pedir a... ha pasado, eh, de pedirle a tu esposo o a tu pareja... Eh, un, un, plata para comprarte un paquete de toallita claro y por qué no una tener esa plata y decidir que toallita quiere comprarte tal cual y que le digan que no y tengan comprar un paquete de algodón que es totalmente Exactam antijerico. exactamente Entonces, hoy por hoy no hoy antes se hoy. usaba sí se usaba sí sí pero eso de tener la, el poder de poder decidir ¿Qué? ¿Qué sí. comprar? ¿O simplemente.? ¿O ¿Qué va a hacer com de comer? ¿Qué va a ser de comer? Para la familia y decir, no, compro carne o no compro carne. Que, no, no, eh, es terrible y está muy bueno que lo remarques porque también es un problema social. Sí, sí, sí. sí. Tengo muchos temas para hablar Uf. con vos. Te vas a tener que venir más seguido. Cuando guste, me llaman y yo estoy acá, a disposición. Bueno, me gusta. Y para cerrar esta nota, me gustaría. Que, que nos digas a todos, ¿no? Y a todas las, los pinamarenses, eh, ¿qué te gustaría traer a Pinamar que no tiene? Uff, hay un montón de cosas. Una, elegí uh. una. Y después vemos cómo la desarrollamos, pero elegí sí. una. A ver, eh, de faltar faltan muchas cosas. Uh -huh. Faltan muchas cosas. Eh, lo principal es trabajo. Tratar de traer trabajo porque realmente. Como lo repito, el trabajo es todo hoy para poder tener una sociedad que no tenga que andar buscando una bolsa de mercadería y mucho menos ir a un contenedor a buscar para comer. El trabajo es todo, no es asistencialismo, no, es trabajo, es, es lograr. Y algo que me gustaría, y esto es un anhelo que tengo, es que haya una universidad pública, que realmente haya una universidad. ¿Sabe por qué? Yo me pegó muy, muy de cerca cuando mi hija terminó la secundaria el año pasado y me agarró terror de que mi hija se me iba. Y cuántos padres sufren eso, ¿no? Se me va a Buenos Aires, se me va a Mar de Plata, porque si se queda acá no, no llega a la UADE, porque no tenés el poder adquisitivo para mandarla. Uh -huh. Entonces la universidad pública es, es fundamental. Y otra cosa es un regional. Son puntos que son anhelos. ¿Un hospital regional? Sí. Bien. Un hospital regional que pueda... mira le traerías entonces el hospital y la universidad pública. Exactamente. Te di dos. dos. Me voy con esas dos cada Dale. vez que te vea, te voy a decir cómo vamos. Sí, sí, sí. <risa> Por... es articulación es voluntad, voluntad. Sí. Lo que pasa es que cuando hay, y lo voy a decir, cuando hay egoísmo político, eh, se piensa en cómo capitalizar, y no realmente realizar las tareas que realmente necesitan los pinamarenses. Así que es voluntad política, pero hay que sacarse de la cabeza que acá solamente hay que pensar en uno, hay que pensar en todos. Para eso estamos, para eso en el Consejo Liberante tenés 14 concejales que tenemos que pensar todos para lograr que los pinamarenses estén mejor. Esto es claro. Bueno, vamos por esas dos cosas. Eh, Tamara, Rosso. Rosso. <ríe> Lo dije bien. Tamara Rosso, muchas gracias por tenerte y bueno, y vamos a seguir construyendo este Pinamar tan lindo que decidimos vivir en él. Exactamente. Muchísimas gracias y un beso a todos que están escuchando. Gracias. Y así pasó, Tamara Rosso, por la tarde del Magazine. Quédate conmigo, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde.